situación de la calle aquí en este sector está la vista, todo el mundo que entra por aquí ve la situación, que es una calle que está difícil, está mala por toda parte y ahí está la entrada y frente y ya ve cómo está, que cuando tú coges más para adentro está más, más mala, hay más hoyos, más difícil para cruzar. Siempre dicen que van a arreglarla y hacen huelga, y hacen protesta, pero nunca hacen nada. El agua está destruyendo las calles, entonces lo que queremos es que el síndico ahora, que ya él está trabajando en la ciudad, Queremos que venga a aportar también aquí a este sector, ya que nosotros trabajamos por él. Y no hace falta que la calle tenga arreglada, porque somos seres humanos y pensamos vivir igual que los demás. ¿Y qué te puede de la calle en ese estado? El agua, porque eso, eso es tierra suelta, entonces cuando el agua viene acaba con todo. ¿Están atomorizados ustedes de que se sigan derrumbando las, las viviendas de este sector? Sí. Eh, allá arriba se derrumbaron unas casas cuando, cuando vino la lluvia. Entonces, queremos que, poder, que el síndico pueda ayudar en eso.